SIO. Muy bien, qué tal, sean bienvenidos a esta nueva sesión, a esta nueva clase número 3, titulada pues aquí aparecerá en el, en, en el guión de abajo, Canva Docs y algunas cositas más. Entonces eh, en el apartado de abajo te estaré dejando algunos enlaces para que algunos hacks que estaré diciendo en este video, ok? incluso algunas más, y te estará guiando directamente a, mi, a, a, un, a un apartado de Notion para que lo descargues en tu cuenta de Notion. ¿Okay? Si, no sabes, si no sabes utilizar Notion, no te preocupes, haré un video, si tú me lo permites, ¿okay? diciendo ahí abajo, oye, quiero un video de Notion, quiero que me enseñes a, a utilizar Notion. Entonces, con gusto les enseñaré a utilizar Notion. ¿okay? Crear su cuenta desde cero. Todo desde cero, aprendizaje continuo, creativo y divertido. Entonces vamos a crear un documento acá en Canva para ver cómo funciona esto de la inteligencia artificial y por qué está haciendo eh, de todo el mundo eh, que hable drásticamente de estos temas, ¿no? De la inteligencia artificial se ha puesto muy de moda utilizar inteligencia artificial en algunos proyectos, así que creo que se me hace bien hablar de esto, ¿okay? para que ustedes también estén un poco más enterados de lo que está pasando en el mundo. Entonces, Canva Docs nos permite crear pues, documentos, como lo, lo, hace, eh, lo hace Microsoft. La única diferencia, creo que es muy grande, es que utiliza inteligencia artificial. ¿okay? Dándole esta nada más, el más, aquí en el más, vemos acá el texto mágico. ¿Y qué rayos es esto? Simplemente nosotros colocamos cualquier cosa que deseamos eh, investigar o sacar información de esa, de esa fuente. Esto es lo que va a hacer, vamos a ver un ejemplo, esto es lo que va a hacer, a ver, no quiero esto, a Este de acá. Esto lo que va a hacer es que eh, me va a investigar en, en, en cualquier fuente este de Google. Ok. O en el navegador que estemos. Pero igual se va a conectar a Google. Va a llenar ese, ese recorrido, ¿ok? Se va a ir a ese recorrido, va a traer esa información Y pues obviamente la va a traer, pero de forma eh, muy, muy estilizada, ¿ok? O sea que ya tiene estilos ¿Perfecto? ¿Cómo así? Pues esos estilos obviamente son el tipo de fuente que, que va a traer Si va a traer con corchetes, si va a traer con números, ¿ok? Si va a traer con espacios Todo eso cuenta por ejemplo, acá me trae este encabezado ¿okay? y el apartado de una lista. ¿okay? Oye, pues yo le dije, numera 10 formas. Entonces, pues es una lista. ¿ok? Es una lista lo que me está diciendo, así que pues una lista numerada. Así que yo te traigo una lista numerada. La inteligencia artificial pues está haciendo esto hoy en día. Y si tú no estás eh, actualizado, obviamente pues estás un poco más perdido de lo que te están contando en la actualidad perfecto para ser justos quiero ir a mi otra cuenta tienes algunas limitaciones acá en Canva no pues obviamente con una cuenta gratuita y que dice que te quedan 20 miles whites. quiere decir pues que te quedan 20 intentos más eh, para y que se te acaba ¿no? que si se te acaba puedes utilizar para obtener más lo que quiere decir, pues, que actualices a Canva Pro, ¿no? Y es lo que muchas personas no quieren hoy en día eh, pagar algo que les va a costar, pues, como dicen ellos, un ojo de la cara. Para ser justos, eh, haré un video completo, completo sobre Canva Pro, ¿ok? ¿Cómo lo consigues? ¿Ok? Obviamente tienes que tener una tarjeta de crédito, tienes que ser mayor de 18 años para tener una tarjeta de crédito. Y si ya la tienes, tienes 18 años. Pues me logro por ti ¿ok? Y con ese video Incluso ya investigando un poco más en internet ¿ok? Ya lo encontrarás Que Canva Pro pues si sí se puede obtener Por 30 días gratis Y la opción que tiene Canva Es eh, eh, Un método de pago Tradicional por así decirlo Contemporáneo que algunas empresas Lo están haciendo Entonces esa es la, la cobertura Que tiene Canva en su nueva actualización muy bien entonces ya regresando a esta a este documento lo que he delegado es esto pero si no sabes cómo hacerlo te lo voy a explicar paso a paso lo primero que tenemos que hacer es darle en andar acá para bajarlo darle acá el espacio darle más y acá irnos al diseño esto es lo que nos va a permitir es crear un eh, un apartado Okay, como vemos acá que se ha hecho como un tipo de carpeta aparte eh, y acá nos muestra algunas plantillas de algunos diseños para el encabezado. Por ejemplo, este de acá. La calidad bienvenida creo que se me gusta, así que la vamos a guardar. Así tal como está, le podemos editar ¿no? lo que hemos visto anteriormente, darle efectos y todas esas cosas. ¿no? Guardar y acá va a aparecer vamos acá a borrar este espacio y quedó muy bien perfecto entonces qué más podemos hacer bueno pues ya hemos modificado esto creo que ya sabes cómo se hace así que me gusta cómo se ve y simplemente vamos a darle a descargar pero antes de descargar quiero que conozcas que tiene plantillas ok para que te guíes para que tomes un poco de inspiración y de repente te guste algunas plantillas para modificarlas ok, ya con esto creo que ya está y simplemente vamos aquí a archivo vamos a descargar como de la manera tradicional perfecto, de aquí guardar configuración lo que se va a guardar es las configuraciones como se hace anteriormente por ejemplo el tipo de archivo, la talla pero en este caso pues no podemos cambiar el tipo de archivo no porque ya está establecido en Canva que este es un PDF este es un documento entonces, quiero que se convierta a PDF. Descargar. Ya con eso tenemos este pequeño documento. Lo podemos guardar a cualquier parte. Por ejemplo, acá. Perfecto. Abrimos. Y vemos su calidad, que es muy buena. Hola. Qué buena calidad que tiene. Y con eso termina pues esta clase número 3. Ya prácticamente para terminar la clase número 4. En la clase número 4 vamos a ver un poco más de las actualizaciones que Canva se ha hecho recientemente, de las nuevas actualizaciones que tiene Canva. Algo que hemos visto por acá, ¿no? al elegir esto, dice que acá de Docs a Diapos. Esto es lo que veremos en la próxima clase y un poquito más. Nos vemos.